Cuando Bitcoin se aburre, puede pasar cualquier cosa. Y normalmente, ¿qué suele pasar? Porque suele bajar a buscar y a encontrar ese dinerito que le hace falta para subir. ¿Qué pasa? Que Se aburre, pero estamos en el fin de semana, sábado, sábado. Día de algunas altcoins y día, pues sobre todo, ha habido más movimiento. A mí me ha gustado, pero también me gusta más, ¿no? Altcoins contra Bitcoin, las altcoins contra el dólar. No me llama mucho la atención porque lo que busco es. Más Bitcoin, no son más dólares, que también, que también, ¿vale? Pero como norma general, si entro en algún altcoin, nuevamente lo hago contra el Bitcoin. Eh, y, bueno, rascar unos satosis que, que, que, que es lo suyo, es lo suyo, es lo que yo, mi humilde opinión, ¿vale? lo que yo creo, me puedo equivocar, que me equivoco mogollón. Bien, eh, por cierto, si no habéis visto el vídeo de ayer, que cómo se comporta y cómo se ha comportado normalmente, usualmente, Bitcoin durante la Semana Santa, en estos días que estamos ahora... Eh, los 10 días que la comprenden desde el viernes previo al, al domingo de Ramos hasta el lunes de ascensión al cierre, desde la apertura de ese viernes hasta el cierre de lunes, creo que es interesante verlo para que, bueno, pues tomes tus decisiones. Si quieres tomar alguna, si no quieres tomar ninguna, pues oye, a ver qué es lo que va pasando por el camino. Hay bastante movimiento... Y me habéis preguntado, ¿no? Me pregunta mucha gente, oye, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pasa con, con todo esto? ¿Va a haber más movimiento? ¿Vamos a irnos abajo? ¿Vamos a...? Personalmente pienso que pues, todavía 30, 32 iremos. Ojalá sea más, ¿eh? pero no lo sé. Eso de, verdad, de verdad es que no lo sé. Que no, saberlo no lo sabe nadie, esa es la realidad. Pero lo que sí veo en la macroeconomía es que todavía faltan muchas sorpresas, que todavía faltan muchas realidades, porque siempre... Todos estos estamentos políticos eh, que nos mienten de forma continua, y lo hemos visto, o sea, los que lleváis ya tiempo en esto, pues ya visteis qué pasó en la crisis de 2007, que dicen, ah, el 2008 no, no, pero es que es del 2007, se empezó en septiembre del 2007. Um, ¿Qué pasó en la crisis de los 2000, qué pasó en los años 90 también, que tuvo tuvo tuvo lo suyo, tuvo lo suyo, ya la de los 80 yo ya la vi vivir siendo un chaval, ya no, no, no. no no puedo hablar mucho de ella. La he estudiado, la he visto y ya, bueno, pues, aquel entonces. En los 90 mi abuelo me, me mandaba aquella, ¿no? Y a la de los 70, sobre todo. Pero creo que la realidad no tiene nada que ver con lo que nos están pintando y, evidentemente, el camino hacia donde vamos, pues, es complicado. Dentro de todo esto, está, está bien, ¿no? El intentar hacer cosas guays. A mí me mola, mira, hablando el otro día, un alumno, no fue el otro día, fue hace como dos o tres webinars. Y Raúl, uno de los alumnos, uno, un chaval que es joven, eh, hablaba, bueno, pues de unas cosillas que tenía ahí y tal, y que, y que pues cualquier cosa todo sumaba, ¿no? Y que al final, pues decía, bueno, pues si consigo estos priserchos y si consigo estos tal, o lo que sea, me vale para compensar la subida de la hipoteca. Digo, ole, tus cojones, por lo menos la base, la base de lo que se busca, lo has entendido. Vas a triunfar sí o sí. Tardarás más, tardarás menos, da igual. Has entendido el cauce de las cosas. Con lo cual siempre vas a solventar. Eso es muy bueno. Eso me, me alegra mogollón porque creo que la comunidad de alumnos es brutal. Eh, los aportes que se van haciendo son tremendos y a medida que va pasando el tiempo cada vez son mucho mejores, de muchísimo más calidad. Y, y por supuesto que, que la, la gente VIP, la gente que está, los miembros del canal, que pues vez en cuando hago, hago vídeos para, para el canal, me, tal. Y bueno, pues cuando llegue el momento, pues evidentemente daré las señales correspondientes. No porque sea un canal de señales, porque no lo es. ¿vale? Simplemente es un canal de apoyo al canal, <risa> por un lado, y de apoyo a vosotros, a los que me apoyan. Entonces yo intento aportar cosas también. Lo aportamos entre todos, ¿no? Pero es una comunidad fantástica. Dicho esto, abril puede ser un mes muy bueno, puede venirse bastante bueno, pero cuidado porque no sabemos por dónde vienen las tortas. En principio yo sigo pensando lo mismo, creo que abril y por lo menos una parte importante de mayo... Pueden estar bien. Eh, el decir que pueden estar bien no es que nos vamos tú de boom, pero bueno, ahora vamos a verlo para tenerlo muy claro. Y vamos a ver algunas altcoins que también tengo pendientes, que me habéis pedido y algún esquema también sobre las altcoins para que veáis un poquito qué es lo que hay que buscar si esperamos romper a la alza o a la baja. Venga, comenzamos. Campanita. Pues eso, como dice mi niña, suscribiros y darle la campanita. Es gratis y seguramente conseguirás alguna cosa decente. Bien, eh, sí, además en breve vamos a hacer algo decente, porque... Muchos de vosotros somos, somos cuñados entre todos, ya lo sabéis, ¿no? somos, somos familia, porque hemos, de alguna forma pues ayudamos a una chica eh, pues que tenía problemas para tener bebés y está a punto de dar a la luz, ya le queda poco, queda muy muy poquito, es algo que, que os quería actualizar y más siendo fin de semana, espero que muchos lo veáis, os lo iré diciendo a lo largo de estos días, y dentro de nada vamos a ser cuñados de una criatura que está, este, se lo van a tener que sacar de alguna manera porque está en 3 kilos y pico, o sea, es tremendo. Así que bueno, eh, y como dije, que cuando eso pasase iba a hacer un sorteo de un curso, que nunca jamás he querido hacer un sorteo de un curso, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer. Eh, y además un, va a ser algo brutal posteriormente, no solamente el sorteo, porque la oferta que va a haber este mes de que entra, no para todo el mes, pero bueno, es, es el cumpleaños de la jefa, celebraremos el nacimiento... Bueno, de este bebé, que para mí es uno de los mejores proyectos dentro de blockchain ¿no? que, que hemos y la comunidad que hemos hecho, eh, pues voy a reventar todo el mercado. Así que bueno, pero bueno, eso cuando llegue os lo avisaré. Bien, dicho esto, Bitcoin, que está muy bien, pero está un poquito aburrido. Si le avanzamos el rango horario, vemos pues que está. Y que después de la subida que hizo aquí, bueno, venga, otro toque, ha intentado pinchar ahí en la Rose Line y... Ay, me tengo que venir más abajo. Pero veis que ya, fijaros que cuando he pinchado, me he ido al hoyo, la siguiente vez que he pinchado, bueno, pues he estado recogiendo dinerito y me he ido otra vez al mismo hoyo. Ahora he pinchado y ya no me he ido tan al hoyo, me he ido a la parte baja del TP1 y ahora que he vuelto a pinchar, ni mucho menos. Y encima, y encima tenemos un gap positivo. ¿Qué significa que tenemos un gap positivo? Pues sencillo, que los futuros del CME están en 28.740 ...aproximadamente, vamos, bueno, ya veremos luego cómo abren, ...porque si lo pones en cuatro horas te dice una cosa... si lo pones ...pero bueno, vamos a dar por bueno el, el número... ...28.700, me es igual... ...y estamos en 28.400... ...con lo cual, bueno, pues lo tenemos... ...pues aquí arriba, pues más o menos en esta zona... ...casi la Rose Line... ...vale, es donde, se, donde cerraron los futuros del CME... ...bueno, ¿qué pasa? ...que cerraron con una vela que tampoco es que sea muy bonita... ...pero eso no quiere decir que no la pueda acompañar... ...para la siguiente subida... ...me explico... ...si no vamos a diario... ¿Vale? Vamos a verlo en cuatro horas, que se ve muy bien. ¿Vale? En cuatro horas tuvimos esta vela, ¿veis? Una vela invertida que dices, joder, nos vamos al carajo. Pero a pesar de eso, la vela siguiente sí llegó al objetivo que tenía que llegar. ¿Vale? No obstante, posteriormente hemos ido al alza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a los futuros del CME para que veáis cómo cerraron con una vela martillo invertida al borde de la, de la Rose Line. ¿Esto quiere decir que no vamos para abajo? Ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Tenemos una de las invertidas, dos de las invertidas, hay mucha resistencia en la zona, es una resistencia semanal, mensual, de todo, y además hemos cerrado un mes, con lo cual el lunes entrada de dinerito fresco, de mes renovado y de trimestre renovado. Y es una de las cosas que quería ver para empezar, que es papam, el mensual. ¿Qué ha pasado en mensual? Pues en mensual lo que ha pasado es que veis esta zona de apoyo mensual, pa, pa, pa, con rebote importante al alza, significa que es una zona de soporte importantísima y nos llevó al máximo histórico de Bitcoin. Una vez que la perdimos, pinchó otra vez y luego la perdimos. Una vez que la hemos perdido, plaf, que nos hemos encontrado con ella. Entonces, no es solamente que semanal sea importante, que diario sea importante, que en cuatro horas incluso es importante, sino que la zona en la que estamos en mensual es tremendo. Es tremendo. ¿Vale? Entonces, llevamos tres velitas mensuales verdes eh, y tres meses que va subiendo el volumen. Ojo, señores, va subiendo el volumen. Esto es muy bueno. ¿vale? Bien, ¿qué pasó en la anterior cripto primavera? Pues que hicimos una, dos, tres, cuatro y cinco velas verdes ya llevamos tres, so, hay gente que dice no, hasta junio, julio a lo mejor, como pasó la otra vez vale, es que aquí esta vela es la de junio esta otra vela es la de julio y bueno pues no, no, no, no fue malo ¿Vale? y luego ya se fue un poquito al carajo todo yo creo que va a ser más bien abril y mayo y, y vamos a, a ver, dependiendo de cómo vaya el resto, mañana en el vídeo que hay en el otro canal, que se estrena mañana lo veréis, veréis el calendario bueno, pues de intenciones no bien Dicho esto, ¿qué pasa también? Taca, taca, taca, taca, taca, vamos aquí al trimestral. Para, pa, pa, pa, acabamos de cerrar un trimestre y vemos que, bueno, pues esto fue la caída de 18, 19. 20, empezamos a subir, ¿vale? Y este trimestre, digamos que equivaldría a la mitad de. No a la mitad, estamos a medio camino, ¿no? A, en este trimestre que fueron. Es, es, las velas se producen en trimestres distintos entonces, bueno, no está mal, no está nada mal. ¿Qué pasa? Que llegaba a una zona de resistencia, ¿veis? Y, bueno, pues ahí se frenó con la mecha la resistencia de los cuerpos del máximo histórico anterior. ¿Vale? La flecha de los cuerpos. Esto quiere decir que a lo largo de estos trimestres podemos llegar con una mecha hasta la zona de 45. Y esta vela fue la que nos llevó a los máximos históricos anteriores. Por poder, por poder puede ser, ¿vale? Por poder puede ser, pero ahora vamos a ser realistas, vamos a semanal. Está la cosa complicadilla, hemos parado, estamos haciendo como acumulación semanal, es ¿eh? la segunda semana ya en esta zona, de la parte superior de poder, todo este subidón de un 27% que hicimos en esta semana. Y para llegar a esa zona, bueno, pues tendríamos que venir a este punto de pivote. ¿Es posible? Es posible. Es probable. ¿Cuántas ¿Qué probabilidad hay? O sea, por posibilidad, por posible, todo es posible. ¿vale? Y no está, igual que nos aquí, volvernos aquí abajo. Ahora, tenemos que pensar en probabilidades. Estamos en 28. 28, más o menos unos 20.000 pavos arriba. Y 28, si decimos 20.000 pavos abajo, pues nos vamos muy abajo. ¿De dónde estamos más cerca? ¿De 28 a 48? o de 28 a 15, o a 18. Estamos más cerca de 18, evidentemente, ¿no? Estamos de 10.000 de un lado y 20.000 para el otro. Pero las probabilidades no son esas. Las probabilidades dependen del mercado, el estadio del mercado. ¿Y qué ha pasado anteriormente? Vemos los históricos y vemos más cosas. Y vemos que nuestro RSI, nuestro querido gran olvidado, está, ya conquistó la zona del 50%, y va subiendo poco a poco. ¿Qué pasa, y qué ha pasado en las anteriores criptoprimaveras con el RSI? Antes de irse abajo, pues... Chicos, chicas, fijaros cómo el RSI, como en este caso, llegó a la zona de 50, lateralizó un poco, aquí ya llegó a la zona de 50, lateraliza un poco, y sigue subiendo, sigue subiendo con una forma... Fijaros que hizo esta horizontal, ahí también es un poco parecido, pero bueno, ahora tiene que tirar arriba del todo, hizo un diente, dos dientes, luego hizo la divergencia, y para abajo. Pues si hiciera eso, si hiciera eso, ¿a qué nos equivaldría aquí a nosotros...? ...aproximadamente a la zona de 38... ...10.000 pavos más arriba de donde estamos... ...ahora... ...luego... ...si esto se cumpliese... ...vale, que yo creo que me parece, me parece... un poco alto, pero bueno... ...tendríamos un soporte... ...¿cuál es el soporte importante posterior? ...porque vemos que aquí tenemos un retroceso... ...y eso se va a cumplir sí o sí... ...o sea, cuanto hay impulso importante... ...tiene un retroceso... ...tenemos RSI... ...y lo que hizo fue... ...arriba... ...tenemos que llegar arriba... No tenemos, puede ser que llegue arriba y el retroceso, ese retroceso, que baja a buscar dinerito para recuperarse y empezar ya el bullrun, como empezó aquí, lo pagé, vino el COVID y bueno, perdón, pues no al lo, no lo freno, ¿no? pero luego subió para arriba. Y esa es, esta es la jugada que buscamos. Recoger dinerito aquí, esperar o hacer los cortos, o bueno, cada uno lo que quiera hacer, y buscar este punto de tal forma que empecemos prum, para arriba. Vale creo que esto es lo que todos queremos y es es lo que todos buscamos pero para esto hay que ser realistas ¿vale? no ya no vamos todo el mundo ya esto ya no va a parar ya o nos vamos a hundir eh, no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar esto es una realidad intentamos medirlo vale esto sí, claro, pues para eso tenemos herramientas y e intentamos utilizarlo lo mejor posible pero, pero <risa> no sé yo me suelo fijar desde esta caída ¿Vale? Para que os hagáis una idea, desde esta caída ¿Vale? ¿Cuánto se recuperó? ¿Cuánto recuperamos al alza? ¿Vale? Entonces, pues más o menos desde esta caída hicimos al alza aproximadamente un 90% ¿Vale? Pues si me vengo a esta, a esta caída, ¿vale? Y yo digo, vamos a recuperar un 90% Pues me vendría a la zona que estamos a los 38, 39, 40 Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! <risa> no es ninguna tontería si me vengo al, al fondo se, ¿cuánto se recuperó desde el fondo? un 334% evidentemente sabemos que en cada ciclo hacemos menos, pero yo que sé desde el fondo ¿vale? aunque sea uh, la mitad un 150% me vuelve a llevar a esa zona 39, 40, vale. siendo la mitad Ay, si tiene un 100% y más abajo, bueno, pues tampoco vamos a ponerle pegas, ¿eh? yo creo que no. Ahora bien, ¿qué me interesa después? El retroceso que tuvo. También es cierto, y también hemos hablado, que en todos los mercados pues, hubo un retroceso desde el máximo histórico hasta el mínimo, aproximadamente del 80%, en este caso un 83%, y aquí hemos tenido un retroceso aproximado del setenta y tantos, ¿vale? Sí del 70%. Vamos a, ver, vamos a verlo bien, porque tampoco quiero ser tan... Ahí está, ¿vale? 77.77. .77. ¿Lo podemos dar por bueno? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Joder, entonces ya no va a haber otro mínimo. Yo no digo eso. Yo digo que el 77 se podría dar por bueno. ¿Por qué? Porque aquí fue un 83, anteriormente fue un 86, el anterior fue un 90 y algo, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez ha sido un poquito menos. Entonces, si de 90 y tanto pasamos al 87, del 86 pasamos al 88, del hemos pasamos al 77, 78, me parece algo totalmente normal. Totalmente lógico, y es lo que también queremos, que no haya tanta volatilidad, que empiece a bajar. Si va, se va poco a poco reduciendo con los ciclos, pues esto también es bueno. ¿Qué significa? Que si la volatilidad ha bajado al descenso, a la baja, también va a bajar al alza. Con lo cual, no esperemos en esta cripto primavera un 300 y pico por ciento. ¿Vale? Se me ocurre llamarme loco, pero es así. Entonces... Bueno, pienso que todas estas zonas que tenemos aquí de apoyos, toda esta zona que tenemos aquí, la que está, entre la que estamos tocando y la siguiente que hay aquí arriba, eh, cierres eh, en torno a eh, 36, podría ser esa zona. Y hay gente que dice, eh, si, claro, es que ahora, si tiramos, nos tiramos dos meses subiendo esto, se va, se va hasta aquí arriba. ¿Es posible? Sí, ¿es probable? Volvemos a ver siempre, probabilidades, cálculo de probabilidades, ¿no? No, es, son cosas distintas. Puede, puede, pero yo no creo que vayamos a pasar de estas dos líneas rojas que tengo aquí marcadas, ¿vale? Si las tengo marcadas, evidentemente, es por algo, no es por nada. Eh, dicho esto, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ir paso a paso. El que digamos que eh, podemos estar a lo mejor hasta mayo subiendo, eh, no quiere decir que esto vaya a hacer así, porque es que si os fijáis, esto, a ver, a ver si me deja... Mal. Esto... ¿Vale? Es final de mayo. Justo este momento que acabo de hacer, estamos al lunes 29 de mayo. Me marca aquí abajo, ¿vale? En donde la... Entonces, claro, esto no es así. Esto no es real. No, sé, no, no vamos a seguir moviéndonos tan, tan potentemente. Si tenemos todavía que hacer una paradiña, igual, fija, fijaros, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Así si nos movemos, impulso, pues a lo mejor nos quedamos en esa zona de los 30, 32, que para mí es una zona fantástica para hacer un retroceso ya de cripto invierno, que hemos dicho que fue de un qué, este retroceso, vamos a, ver, a medirlo, no sé si lo hemos medido, yo no, vale. vamos a ver, aproximadamente, joder, esto yo fue de un 54%, vale. aunque sea un 50%, vale, si desde el punto X vamos a ponernos aquí a mitad de camino, vale, vamos a suponer 34%. Vamos al 50% de retroceso. Patapum, pim pam. 17.000. Os molaría un retroceso a 17.000 después de esta cripto primavera. A mí me encantaría, o sea, a mí me fliparía. A mí me alucinaría. ¿Es posible? Claro. Es probable. La historia nos dice que sí. Ya está. Entonces, ¿cuántos síes tienes? Ahora, después de llegar el RSI donde tenga que llegar, al punto, en cuanto toca la zona de 50%, fijaros dónde está. Siguiente toque tonto, barre un poquito en semanal y fijaros dónde está. Si esto lo sumamos a ciertas fechas importantes que vienen, es más posible todavía. Vale, tenemos que ver, eh, y lo vamos a ver el vídeo mañana por la mañana en el otro canal, esas posibilidades. Bueno, no me enrollo más con Bitcoin, eh, porque yo creo que ya he dicho bastante. Uh, el BLX nos dijo el día de ayer, viernes, pues que tuvimos una vela verde y el volumen no subió, con lo cual pues hoy podíamos esperar una vela roja. Ethereum, por su parte, lo está haciendo bastante bien, acumulando por encima de la zona de soporte. El Total Market, hoy, bueno, eso está un poquito... Un poquitito rojillo y la dominancia de Bitcoin hoy se ha recuperado un poquito. Está un poquito así que sí, que no, que no, que sí. Bueno, ahí está entrando en esa zona de los 47.80 prácticamente. Así que bueno, hay algunas altcoins que no están mal. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Pues KLV, vamos a ponerlo bien. Uh, si vamos a ir a los máximos, que es lo que me interesa. Las verdes, vamos no, sí, a ir a verdes. Eh, KLV, Cocoin, JNKR, Library gates muy bien, vale, pero tiene gratis. Dodge, Melos, un cinco y pico. Bueno, pues tenemos cosas por encima del 5. Cílica también. Shiva. Hombre, Shiva, Shiva existe, sí, señor. 563. Pues ya hay mucha gente que está con Shiva, pues a ver si ganéis. Pasta, claro que sí. Yo me tendría que coger unas Shivitas. Aquí tenemos un hombro de cabeza, hombro. Si se va para arriba, ¡Madre mía! Cardano. ¡Ay, no quiero pensarlo, pero bueno. Eh, bien, ¿podemos romper la zona de resistencia de Cardano? Podemos. Lo haremos. Quién sabe dónde. Ya, ya lo iremos viendo. Sobre todo porque en ese calendario que hemos hablado de bajada, después lo vamos a comprar más barato. Entonces, ahora mismo son trades, son trades. Yo hago trades ahora muy, muy, muy, muy, muy, muy chiquititos, con poquito de dinerito, pues tampoco. A ver, tampoco es que le pueda meter mucho, porque soy pobre, ¿no? Pero ahí vamos. Eh, Alcoys, me habéis pedido ver Matic. Vamos a ver, Matic. ¿Hay mucha gente con Matic. A ver, es normal. Jate, Matic, con tomatic. Eh, bueno. Buen, pro, buen, pro, bueno, buen proyecto, no buena realidad. Hay cosas que ya no son proyectos, ya son realidades. Entonces, dentro de esta zona de soporte que le tenemos marcado a Matic, que no es una zona de soporte casual que hayamos puesto ahí por, por dibujar algo, de decir, venga vamos a, a poner aquí, a tirarnos líneas. no Entonces, toda esta zona de soporte es una zona que ha sido súper importante. fijaros que fue una resistencia, se apoyó después de romperla, se apoyó otra vez, la perdió, se volvió a apoyar, se volvió a apoyar, se volvió a apoyar antes de perderla, la resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, la paso, me apoyo una vez, me apoyo dos veces. Lo normal, lo normal, si el mercado no se va al carajo y vuelve a bajar a donde tenemos este TP1, ¿vale? que es mi, mi carajo total, eh, es que vaya a intentar romper esta zona de resistencia que tenemos marcada aquí arriba, en la, en la zona del 1.70 aproximadamente. Ahora vamos a ver la tendencia que tiene desde abajo, ¿vale? que la está respetando bastante bien. Pues otra cosa que tenemos una confluencia con una zona de soporte con una línea de tendencia, y bueno, pues lo normal es que tiré arriba a romper. Está en RSI, bueno, zona de 50 aproximadamente. Está tonteando con ello. ¿Sabe? tengo esta línea roja que es una línea de vida RSI dentro de MATIC. Es importante a lo largo de toda su historia. Veis cómo es una zona desde el principio, ¿verdad? desde rebotes, viene rebota resistencia, resistencia, se apoya. Se apoya, resistencia, venga, me vuelvo a apoyar, me vuelvo a apoyar. O sea, es una zona importantísima, la zona de 44 en Matic. Bueno, pues eh, la ha tocado una vez, la toca ahora un poquito más arriba, a ver si es capaz de pasar la zona de 50, empezar a construir y ir a romper la zona de eh, 1.33. Eh, ¿Es fácil? No, no, evidentemente, es como todo el mercado. Si tiene un poquito de apoyo y sigue siendo el mercado un poco positivo, seguro que la va a romper. ¿vale? Si no, pues ya sabemos, hay que apretar el culo. Por otra parte, STX, STX, a ver, ¿a dónde lo tenemos por aquí... RSTX por aquí está venga para pa, pa, pa. bueno STX el TP1 llegó a él lo pasó se apoyó se fue al TP2 justo fijaros que justo llegó a él fue una resistencia muy importante se vino abajo pero bueno enseguida recuperó volvió a tocarlo y lo pasó acumuló un poquito por encima no ha podido, sub, no ha podido aguantarlo y está intentando volver a romperlo veis que está ya ha tocado una, dos tres 4 y 5 velas intentando romperlo. Si no puede, pues tendrá que venir otra vez a la zona de TP1 a por dinero, pero, bueno, si hay un poquito más de impulso, lo romperá. Eh, en principio, fijaros la divergencia que había en el RSI, fijaros el volumen como está bajando y el precio como había subido. Entonces yo, en principio, eh, esperaría o sea, para entrar en ese de que Si, si estás en muy positivo, tal a ver, evidentemente el venderlo era en TP2, pero yo, yo ahora mismo vendería y me esperaría a que cayese más porque puede caer más, pero va a depender de cómo veamos la semana que viene el mercado, porque, ostras, vienen cosas que pueden, pueden todavía impulsarlo un poquito más, ¿vale? Pueden impulsarlo un poquito más. Venga, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, pares contra Bitcoin. Bueno, tenemos a NKR, fíjate, es que tenemos una zona que fue una resistencia importante, luego ha sido soporte, soporte, otra vez fue, volví a ser resistencia aquí, a ver si soy capaz de... aquí. Y está justo ahora mismo... Bueno, pues intentando volver a romper esa, esta, esta zona de resistencia. Sí que hizo aquí una zona de suelo, dos suelos. Eh, pues a ver si es capaz de que les iba de apoyo. Y que si tenía que bajar aquí, pues que no lo, que no lo pierda. Eh, Dodge, Dogecoin también. Pues está en una zona. Ya, la tenemos aquí marcada hace tiempo. Pues bueno. Se ha vuelto a acercar a la zona y parece que quiere rebotar. Bueno, tiene que, tendrá que juguetero un poquito por ahí hasta que no pase el 50% RSI. En el momento que lo pase, pues podremos ir otra vez a la zona de la línea roja con este vértice que tenemos aquí. La subida hizo una M, pam, la W invertida, pues una M, doble techo, y bueno, pues para abajo. Bueno, eh, por su parte también Cílica, tenemos, está, mira, está en una zona de soporte, mira, un TP1 a los cierres, claro, del último impulso, a ver, que veamos aquí, cierres, cierres tenemos cierres ahí, efectivamente, sí, ¿no? No me digo, sí, correcto. Cierres, entonces, claro, nos marca el TP1, efectivamente, y se nos ha venido justito. Nos ha hecho en el TP1 toque, arriba, doble suelo, lo normal es que ahora vaya arriba. Además, es una zona de soporte, como digo yo, de soportes textos de universales, toque, resistencia, resistencia, toque, toque, toque, toque. Puf. Este soporte es súper importante. En el momento que rompa un poquito más arriba del RSI, que está ahí, ahí, ahí, pum, pues, pues se lanzará seguramente a la zona de los 153. ¿Qué pasa? Que de donde estamos ahora, vale? para que veáis cositas sobre pares contra Bitcoin, a esa zona que está al lado, es un 40%, casi prácticamente 38%, Por pues yo me la jugaría hasta un 35%, más, ¿no? Eh, porque antes de las resistencias, pues yo lo suelo soltar, eh, que es lo lógico. Eh, ostras, no es mucho, pero es contra Bitcoin, de lo que tú metas, un 38%, un 35%, un 30% de Bitcoin no está nada mal. Además, tenemos una, una cosita bastante clara. ¿vale? Aquí tenemos una tendencia que tenemos que romper y bueno, pues tenemos doble suelo. Tenemos, tendríamos que ver cómo están las medias, ¿no? Un poquito. Encendemos eh, las medias y todavía están, todavía están tempraneras. Pero tenemos ya un suelo, dos suelos, la línea de tendencia, en cuanto pegue uno o dos toques por aquí, seguramente la romperá. Vale, tenemos que vigilar el cruce de nuestra línea naranja con la línea moradita, al alza después. Y ya, pues bueno, pues, una vez rota una línea de tendencia, sabemos que el objetivo es llegar a la parte superior. Eh, con que llegara la resistencia de 200 estaríamos más que sobrados, pero vamos que el objetivo está aquí arriba, está en este punto de pivote en 150, que es un dineral es un montón. ¿Que luego se suele ir más arriba? Sí pero bueno, yo suelo contar con esos objetivos un poquito más bajos hay gente que es un poquito más ambiciosa, quiere más pero bueno, a mí yo sé que es poco pero con ese 35% me valdría eh, Bueno, poco más eh, hay bastantes pares que están muy similares haciendo una especie, buena especie, no, un doble suelo eh, contra Bitcoin, echarles un ojo, marcaros bien las zonas de soporte históricas porque muchas de ellas están en una zona de este tipo con este doble suelo ya marcado eh, una línea de tendencia a punto de romper, hay que ser seguirlo durante varios días o a lo mejor un par de semanas para ver la ruptura final y ojo pues eh, es un son trades que están muy muy bien a, a esto le sumamos que tenemos a Bitcoin eh, en una zona de resistencia pues oye <ríe> creo que hay que tenerlos muy muy en cuenta en fin no me enrollo mucho más os recuerdo que si no habéis visto el vídeo de ayer pasar a, pasar a verlo lo tendréis por ahí arriba os ha salido al principio eh, porque creo que vale la pena ver ese comportamiento y mañana tenemos un vídeo especial en el otro canal y evidentemente como no el vídeo del domingo, aquí. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.